Ok, bueno, muy buenas tardes. Soy Isabel Briseño, eh, que acompaña a la Conga en el proyecto de, en la coordinación de la comunicación y he tenido la particularidad desde hace unos años de ser la oveja humanística de los equipos y eso me, me, me da ciertas ventajas y en algunos casos me da ciertos sustos, como ahorita. Entonces, estos inventos de hace 10 años, he estado trabajando desde mi tesis doctoral la idea de un nuevo modelo de comunicación emergente en, los últimos, en las últimas décadas y sobre el aspecto, porque tengo mi tinta periodística en medio, he querido entrenar a, algunas, a científicos para que generen algunas estrategias para comunicar la ciencia más allá de la que tradicionalmente se hace en la academia. Entonces, algunas cosas eh, las dije en el, en, la, en el seminario y otras he intentado reducir en una hora algunos tips. Esto generalmente esto es un, un taller diseñado para cuatro horas, para hacer eh, prácticas, para revisar discursos, para incluso hacer actividades, pero aquí solamente les algunos algunas ideas muy gruesas. Si, si me gusta siempre empezar diciendo que la información en general, es un, es un fenómeno de producción social y que se ha venido dando en, en los últimos siglos gracias a innovaciones técnicas que han permitido que el discurso fluya. Y en ese sentido, han generado unas dinámicas que han sido importantes para la sociedad. Y la información científica es un fenómeno de producción social. Es decir, que cuando ustedes llegaron, sus generaciones están trasladando a ustedes una manera de comunicar la ciencia que fue la que les trasladaron a ellos y eso hace que sea una ciencia normal, como decía Thomas Kuhn pero, pero es producción social, y si es producción social, en algún momento puede romperse. Es decir, es que siempre lo hemos hecho así, pero como es una fenómeno de producción social dentro de un contexto, puede romperse. Eso es una, algo que quiero dejar claro en el principio, y que la comunicación de la ciencia es un proceso histórico. Proceso histórico que viene también pegado a una serie de innovaciones técnicas, a la manera como la sociedad ha generado sus discursos también, como ha circulado el discurso social dentro del cual la ciencia forma parte. Entonces, otro aspecto que quiero que quede claro es que en el siglo, bueno, la imprenta es la innovación técnica que generó un impacto histórico en el mundo y que incluso impulsó la revolución francesa. Es decir, si probablemente no hubiera existido la imprenta como innovación técnica a lo mejor la historia de la democracia, tal como nos conocemos ahora, es distinta. Entonces quiero que miremos que en el siglo XX principalmente se, fortaleció unas, se fortalecieron unas tecnologías que centralizaron la información. Y en ese sentido unos pocos escribían, producían, generaban discursos para unos muchos. ¿sí? E incluso la información científica de difusión entre pares también está marcada por la idea de que la, la imprenta era también una innovación muy costosa y unos pocos apostaban capital a ello y ello generó una incidencia en la manera como se empezó a generar un arbitraje y eso tiene una historia muy hermosa que he desarrollado en, en el primer capítulo de mi tesis doctoral. Es importante entonces que sepamos que hubo limitaciones técnicas en el siglo XX que definieron una dinámica centralizada y no democrática de la información. Esto generó despechos en muchos de estos escritos muchísimo sobre este tema y que usted llama eso es una limitación técnica que hacía que unos pocos escribieran o generaran discursos para unos muchos y que claramente Internet vino a cambiar todo esto y a ponernos de cabeza con respecto a la interpretación y se generan nuevas dinámicas y generaciones que estuvieron acostumbradas a recibir información y a comunicarse de una manera, les crea un poco de ruido esto, como es esto? ¿Sí? No hay que hablarles mucho de esto porque ustedes nacieron prácticamente en medio del de fortalecimiento de internet. Otro aspecto que quisiera comentar es que la ciencia es una actividad humana que a veces se nos olvida y hubo un, un, un tiempo en el que eh, se defendió mucho la neutralidad de la ciencia, muy arraigada a la racionalidad, eh, independiente de los procesos humanos. Y no es así. La ciencia, ya ustedes saben, tiene relaciones de poder detrás, eh, hay una serie de personajes, hay una tensión entre los mismos sociales, sociales entre la, la ciencia y el Estado, entre el Estado y los partidos, entre o esas, sea, ¿cómo, se, cómo, se, cómo se aprueban presupuestos públicos, dependiendo también de actores científicos que están allí, puede ser una piedra en el zapato o no es decir, la ciencia también es una novela ¿sí? no, eh, tiene unos efectos eh, favorables para la sociedad pero es una novela, es una historia que tiene actores y tiene momentos históricos importantes, entonces en la ciencia han pasado, pasan y seguirán pasando historias que merecen ser contadas y merecen ser contadas por, por las mismas personas en ciencia hasta el momento han sido contadas generalmente por otras personas que han representado la ciencia a su manera entonces <coughs> estos son algunos aspectos que, que, de los cuales quiero partir el otro es que en 1998, finales del siglo pasado, uno de los congresos mundiales sobre la universidad, sobre el sentido de la, de la universidad y la educación superior, generó unos, unos párrafos en su declaración que luego fueron identificados como un nuevo contrato social de la ciencia. Por ejemplo, había idea de formar diplomados altamente cualificados, ciudadanos responsables eh, la formación superior y la necesidad de un aprendizaje para lo largo de toda la vida. Esto estaba implicando una nueva postura de generar más allá de la formación disciplinar, generar unas ciertas bondades, las personas que salían de la educación superior, que luego fueron llam llamadas habilidades blancas. Y esto fue a finales del siglo XX y ustedes están heredando parte de la agenda que se empezó a discutir en esa última décadas de del siglo pasado, y eso generado una ruptura cultural, sociocultural en la educación, de la cual no voy a hablar en este momento, pero también hay bastante tema ya sobre, sobre el asunto. Y es importante saber que esta ruptura, eh, digamos, el, el modelo tradicional que se generó en el siglo XX sobre, sobre el esquema de la ciencia, Pretendía después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, los estados se pusieron de acuerdo en entender que el progreso científico era lineal eh, en lo, el progreso de las sociedades. Y esto tuvo eh, un, un, marco, un marco político en Estados Unidos en Europa. Luego nosotros fuimos en América Latina replicando eso, una defensa de la neutralidad de la ciencia, un apoyo claro de los estados, y este esquema consolidó la estructura universitaria y se fortaleció el conocimiento disciplinario. Era importante formar a la gente en las disciplinas, que esas disciplinas le van a ayudar a ese progreso científico. En ese sentido, este esquema crea la idea de las universidades del, del científico que no tiene nada que ver con el contexto, que su trabajo es solamente formarse en su disciplina, para lo cual irá a vivir toda la vida, pero es independiente del contexto. Y también esto generó una representación social, sobre todo en el cine, de la idea de la innovación técnica, del futuro, es decir, fue construyendo una idea favorable a la ciencia que duró unas décadas, pero el amor no duró mucho. Los años 60 y 90 ya generaron una ruptura en las nuevas generaciones, un pensamiento más crítico, algo está pasando con el ambiente, quién está detrás de todo eso también involucra a la ciencia, porque la ciencia no es una burbuja, eh, históricamente forma parte de su contexto, y también se generaron narrativas que empezaron a generar cierto rechazo y que encajaba bastante bien en estos grupos que eh, anti-establishment. ¿no? En este sentido, la imagen de la ciencia en la sociedad empezó a movilizarse, y en Estados Unidos y luego con Europa, en colaboración con Europa, cuando se empiezan a hacer una serie de encuestas de opinión pública para saber qué pensaba la gente sobre la ciencia. Fíjense que en 1957, 80% en la pregunta de si se vive mejor gracias a la ciencia y la tecnología, 87, 89, 80% de, de la encuesta en aquel momento en Estados Unidos decía que sí, se vive mejor gracias a la ciencia y la tecnología, y esto fue bajando comparado con 1985, esto, esto iba hacia abajo, generó discusión, generó políticas de divulgación de la ciencia en Estados Unidos, en Europa, porque había un cambio de la imagen de la ciencia que tenía el imaginario, digamos, político. Ahora ese esfuerzo por divulgar la ciencia estuvo centrado en las únicas tecnologías que permitían, eh, circular la información, que era la empresa la radio, la prensa y la televisión, y en este sentido se, se, se sabía que era importante divulgar, pero el actor científico, los científicos, las personas que se formaban para eso, no tenían incidencia porque no entraban fácilmente dentro de este esquema de comunicación, salvo algunos que por cierto fueron rechazados por, por la comunidad Académica generalmente, ¿sí? Hacíamos o sea, si un programa de televisión, entonces ya él era el show, pero eso no es serio, eso no tiene nada que ver con mi formación científica. Y en el siglo XXI, entonces, se le esto de lo que hablamos en la, en, al principio de, de, de una nueva agenda, ¿sí? Y una nueva agenda que no es aislada, una nueva agenda que incluso se, se repiensa la democracia. Se habla de una mayor participación ciudadana, se habla de género, algo que incluye y atraviesa, este, digamos, la agenda ciudadana. Yo veo, tomé una foto y lo puso por Twitter, yo veo a, a, a Reina, yo veo a Giovanni acá y veo a otra persona que está allá hablando y es mujer. Son mujeres en un área en la que científicamente, históricamente ha sido dominada por hombres. Eso es un cambio de agenda, ¿sí? y eso, eso se ha conversado, ha sido discutido, forma parte de los perfiles de convocatoria, ¿sí? es necesario que se hable de género, es decir, ustedes están ahorita en, dentro eh, de esa nueva lógica que se plantea ya en el siglo XXI dentro de las nuevas políticas de Estado, dentro de las nuevas políticas de financiamiento y que creamos un nuevo orden que a, antes no se, no se tenía. Y por supuesto, Internet viene a ayudar al asunto. Sí, porque entonces ahora si cada quien puede publicar, cada quien puede recibir y replicar, esto generó emociones al principio, sigue generando emociones y es parte de lo que luego yo trabajo con las personas que hacen ciencia para ayudarlos a comunicar la ciencia fuera de su ámbito académico. Esta idea de un modo 1 y un modo 2, eh, ha sido trabajada, ha sido trabajada por Michael Gibbons y después se ha trabajado mucho sobre esto, de quienes se formaron en el modo 1, probablemente parte de, de sus profesores, tuvieron una transición y ustedes ahora están en el modo 2. Eh, plan, se plantean en el modo 1 uno unos problemas con una lógica estrictamente académica, eh, sin necesidad de vincular con el contexto, en la necesidad de centrarse en su disciplina. Yo, había unas ciertas jerarquías. Yo los escuchaba ahí decir, yo como no fui científica dura, me, me gusta porque hago antropología social, decían, no, es que nosotros somos los inteligentes y cuando vamos a la empresa vemos que también hay gente inteligente, porque se crea un estatus del académico que es jerárquico. Y ese estatus jerárquico implicó un modelo del cual ya vamos a hablar rápidamente. Entonces, este modelo que, este modo que también estaba aislado del contexto, se podía hacer ciencia sin, sin que te estuvieran preguntando si eso para qué sirve o se podía hacer ciencia. Ahora es mucho más difícil. Y hay un modo, 2 entonces, que es mucho más transdisciplinario, hay una jerarquía mucho más plana, se habla entonces de la vinculación de la información científica con la, con la empresa, una mayor responsabilidad social, de la cual no hay que hablar mucho, porque es esto que ustedes están eh, viviendo. Entonces, cuando empecé a hacer mi tesis, lo que hice fue trasladar esa idea a un nuevo modo de comunicación de la ciencia que también se empieza a exigir dentro de quienes se forman en la ciencia. Y planteo un modo 2 de la comunicación de la ciencia, Saber comunicar la ciencia, entonces, es una habilidad creciente que se les ahora porque se permite, porque técnicamente es posible y porque el contexto los está presionando a quienes hacen ciencia, ¿sí? Pero eso hay que formar a los nuevos científicos para eso, a ser sensibles ante el contexto, a saber dialogar con otros campos del saber, ¿sí? Cuando decían allí, no, pero es que hay gente que sabe de marketing, es inteligente, es decir, todos se forman en unas determinadas áreas y ayudar a, a las personas que se han formado bajo una racionalidad eh, muy específica y que han dedicado mucho tiempo a eso, es necesario sacarlas para poder dialogar, e incluso hay habilidades como por ejemplo hacer teatro, que te permite ser sensible ante el arte. Te genera probablemente un perfil mucho eh, más potencial para otros trabajos que son inimaginados, ¿sí? Eh, hay que reconocer las oportunidades comunicativas y saber adaptar el discurso. Esto, he eh, insistido, es para esto la gente se forma. Yo me imagino que dentro de 10, 15, 20 años cada vez en las eh, escuelas de formación científica tiene que haber más gente formándose eh, eh, en, esta, en esta área. Entonces, se nos plantea un reto, si aparte de nosotros trabajar este tema tan difícil que no me deja dormir. Ahora también me tengo que preocupar por entrar en un pequeño marco de las personas, ¿sí? Yo quiero ir al páramo, entonces tengo que hablar con los campesinos, entonces tengo que saber y entender a los campesinos. O sea, empieza un nuevo reto, ¿sí? Y lo primero que no hace este tipo de taller, en una partecita eh, que me gusta mucho y que trabajo con mis estudiantes, a me formo como comunicadores, es entender que eh, dejemos significado con el discurso y que cada quien tiene un panorama muy pequeñito con el que vela su realidad. Entonces, cuando pretendemos comunicarnos con el otro, suponemos que el otro está mirando la misma realidad que nosotros. Lo primero que hay que hacer a partir de una serie de ejercicios es entender eso para poder saber que yo tengo que adaptar el discurso y, y, y negociar el proceso de comunicación, es una negociación con el otro. Comunicar es poner en común con el otro. Si el otro no ha estudiado mi tema, entonces yo tengo que salir de ese discurso técnico y yo tengo que imaginármelo. ¿Qué podría preguntarse esa persona a la que yo le voy a pedir trabajo, a la que yo le voy a decir que soy eficiente, a la que yo le voy a vender este proyecto? Hola, que le voy a enseñar sencillamente lo que lo que sé, ¿sí? Entonces esto me saca de la idea de la comunicación humana de input-output, de estas de los típicas de los de los ingenieros, ¿no? La comunicación humana humana supera esa esa transmisión de información y se convierte en un proceso de construcción de sentido. Yo sería feliz. Si todos los estudiantes de ciencia entendieran esto y entendieran toda la lógica que hay detrás de esto, creo que se convertirían en actores más democráticos y más negociables, o más negociadores, ¿sí? Entonces, claro, se ha estudiado, se ha estudiado esto, ustedes entran, pasan muchas horas de su vida a desarrollar un pensamiento lógico, científico, con unas determinadas características, abstractas sobre todo, ¿sí? Eh, con unos objetivos impersonales, eh, se puede reproducir la ciencia independientemente de si es mujer, si es hombre, si estoy allá, si estoy acá. Es decir, pese a una racionalidad a la cual ustedes se acostumbran. Pero esto, en la medida en que lo fortalecemos, necesita mucho más práctica a la hora de trasladar el discurso. Aquí hay un trabajo que, que se hace sobre esto que les estoy hablando y dice, el discurso científico elimina todo elemento accesorio en la presentación de la información o de toda expresión que permite establecer alguna forma de relación con el interlocutor. Sí, ustedes están muy centrados en su parte técnica. Si el otro conoce la parte técnica, fluye, porque este es un conocimiento importante y gracias a esta lógica se han generado grandes avances. El asunto es luego cómo dentro de esta formación comunicativa yo logro hacer un anclaje con algo que se ha llamado pensamiento narrativo. La gente recuerda cosas cuando hay un contexto, cuando hay un personaje, cuando algo está sucediendo. Y por eso los grandes textos científicos hablan de las personas. El Nicolás, cuando inició su trabajo, puso dos fotos de dos personas que hicieron algo antes. Eso es lo único que yo recuerdo, claro, porque yo no, no sé de qué estaba hablando él, pero si hay un anclaje narrativo, eso permite que la gente organice esa experiencia y la capte mucho mejor. Eso es lo primero que tenemos que hacer, es decir, el ejercicio de pasar de la abstracción a intentar hacer unos ejercicios que se les llama modelo narrativo. El modelo tradicional, muy típico, y es, eh, digamos, una... Eh, desviación de los científicos es creer que siempre explicar ¿sí? Este, yo te voy a explicar, entonces son unos manualitos de instrucciones, son muy simpáticos, porque todos lo explican y eso, y eso es interesante para la sociedad, incluso organiza las experiencias, pero eh, probablemente las, las hace que la gente las olvide, en Entonces, ¿cómo pasar a ese modelo narrativo? Es algo de lo que yo he venido insistiendo y cada vez más es algo de lo que otros también que están en mi área, se han venido eh, preocupando en esto de en la ciencia. Entonces, como primer resumen acá, podemos decir, vamos a ver, vamos a, ver, vamos a ver. hay algunos tips, hay que reconocer al otro e imaginarse al otro que reciba el mensaje en cualquier reto comunicativo que yo me quiera plantear, ¿sí? En el, los ejercicios que hacemos en el taller de cuatro horas? Hacemos varios ejercicios hasta que ustedes adapten parte del discurso. Las ideas tienen que ser preferiblemente claras, cortas y precisas. Dice, ¿pero por qué? Si yo paso 10 años en esto, ¿cómo es que te voy a hacer un tweet de 280 caracteres? Ah, bueno, tú verás sí que estás aceptando el reto, ¿sí? Eso es un reto maravilloso. Hacer un resumen de una charla. Lo hemos conversado con, con Reina porque la gente quiere en las primeras cinco líneas eh, enmarcar toda la complejidad, porque es importante que la gente sepa lo que yo sé, pero se me olvida que es importante que la gente sepa de qué voy a hablar, y es probable que tenga que conectarme con unas primeras ideas claras, concisas y precisas, y luego una conexión con el contexto, de lo cual ya les voy a hablar un poquitico, y algunas estrategias narrativas. Doy algunas ideas. En, en a principios del siglo pasado cuando cuando empresarios con mucho capital descubrieron que se podía con esa imprenta hacer unos formatos diarios y echarle unos cuentos diarios a la gente, llamado después noticias ¿sí? Decían bueno, ¿cómo es, que vamos a, ¿cómo es que vamos a echar esos cuentos? Y venía del siglo, de dos siglos pasados con la, con la imprenta una idea del periodismo literario entonces se si hablaba y se hacía poesía, y se, pero no se decía exactamente lo que era, cuando Randall Hearst en, en Nueva York, que fue uno de los pioneros del periodismo comercial, mandó a reporteros para la guerra, y eso se mandaba no por WhatsApp, sino por telégrafo, entonces empezaba dando unas ideas de detalles narrativos, así, abstractos literarios, pero no se sabía cuántos muertos había. Entonces, la lógica fue, que cuando se cortaba, porque el telégrafo podía, podía cortar la comunicación, se quedaban en el otro lado, ahí esperando. Y se propuso la idea de invertir la pirámide, lo que se llama en periodismo eh, eh, la, la pirámide invertida. Usted me va a decir en el primer párrafo lo que es, qué cosa, si usted le va a mandar un correo a una persona para pedirle financiamiento, usted le va a decir en el primer párrafo. No es que usted va a un cuento, lo importante es que usted porque tiene hace 10 años y que el proyecto es importantísimo porque si eso no está en prioridades de la gente, entonces la gente pasa al correo, le pasa mucho a Luis y lo escucho siempre diciendo eso, ay, nuestro ¿no es correo no lo leí, yo tengo muchas cosas. Ahora, si usted dice, yo estoy buscando usted una alianza para que usted me financie tal cosa o participe conmigo en un proyecto tal, yo veo, entonces después pues, explaye sus detalles, ¿sí? Esto del que les hablo yo a los, a los periodistas eventualmente cuando formen en este curso, también se los digo a los científicos. Invierta en la pirámide. Yo sé que es muy importante y ustedes quieren decir cuán importante, pero a la gente no le interesa. A la gente le interesa lo que usted quiere comunicar en ese primer párrafo, ¿sí? Ese es un ejemplo, de esto se hacen varios ejercicios, pero se los debo aquí. Intenté buscar como varios ejemplos que le dibujaran ustedes en la cabeza de esto. Otro ejemplo son las estrategias narrativas. Si ¿Sí? narrar significa que hay alguien a quien le pasa algo en un determinado momento, me encanta esta idea de Alessandro Barico, que es un escritor italiano, que dice si yo te cuento la historia de la casa, yo te estoy enseñando a casar. Pero si te hago un manual de casa, eso no te va a quedar en la memoria. ¿sí? Uno, número uno, número dos, número tres, lo hago la primera vez, pero después se me olvida. En cambio, si te cuento la historia de tu padre casando, es probable que te acuerdes de todo. ¿Sí? Entonces, aquí Barico está eh, en esta pequeña idea generando un resumen de la experiencia narrativa. La experiencia narrativa es que nosotros, todos los, los que estuvieron detrás de las estrategias, estrategias discursivas del siglo XX entendieron. Hay un héroe, pasa algo, en la Biblia, eh, Josuéllos, en un contexto específico, sí, hay, hay un, hay, hay un permanente narrar al cual la sociedad se acostumbró y la ciencia debería ser. Nosotros vivimos rodeados de, de discursos a quienes a alguien le pasa algo y enmarcados eh, en una eh, determinada lógica. Ustedes me dirán, no sí, pero yo no voy a poner ahí, o sea, una información científica. Bueno, ese es el reto. España tiene en este momento, yo me imagino que otros países también, el reto de su, resumir su tesis en un hilo de Twitter. ¿sí? Y en un hilo de Twitter usted tiene que explicar cuándo, qué pasó y por qué sucede eso, si lo puede hacer atractivo. Ese es parte también del ejercicio que hacemos con el taller. Bueno, narrar entonces es una secuencia de acciones con personajes y en un tiempo y en un lugar específico. Nuestra idea es que si narramos la ciencia, podemos hacer conexión con audiencias no científicas. Y esto es importante porque si hacemos conexión con audiencias no científicas, la ciencia se hace una suma de visibilidad que a lo mejor puede en algún momento ser importante a la hora de poner en para un proyecto, porque esa idea está en la cabeza de alguien. Ahora, ¿cómo...? cómo combinamos ese pensamiento lógico-científico con el pensamiento narrativo, doy aquí tres ejemplos puntuales para cerrar entonces mi charla. Yo me convierto en cazadora, eh, sobre todo en los años anteriores, y me centraba mucho en esto, en cazadora del discurso, y ver estos ejemplos maravillosos. Yo no conozco a este signo. Pero lo seguí un tiempo por un libro maravilloso que tiene. Es, un, es una persona que entiendo que trabaja en Argentina, es profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes al menos hasta hace un par de años, y es una persona que se dedicó a estudiar interacciones entre plantas y microorganismos. Es decir, tiene un área científica muy muy específica de la cual si ustedes lo rastrean tiene sus artículos muy muy específicos dentro de la lógica de la eh, información entre pares para contribuir a fortalecer el conocimiento en el que él se queda, eh, se, se Oye, fíjense, este resumen de, de un artículo de él es distinto a otro resumen, a, a, a, este, a el resumen de estos tres. Aquí está hablando como de un lenguaje mucho más técnico y aquí también, pero uno nota algo distinto. es la primera oración. Los suelos degradados son abundantes en todo el mundo y su aprovechamiento agropecuario es muy difícil, antieconómico o directamente impracticable. Si yo no conozco de lo que él está hablando, yo sí puedo mancharme con esa idea. Él está asociando su conocimiento científico ahora a un interés que es el agrícola. Y si hay más tierra se puede producir puede producir mucho más alimento y en esa medida probablemente menos hambre y yo me conecto con eso los y los párrafos específicos de su investigación están en la cuarta o en la tercera eh, oración los árboles fijadores de nitrógeno leguminosas y ah ok ahí viene la parte técnica porque ese es un artículo científico pero aquí hay un cambio y esta persona quiere algo probablemente conectado a la, a la revista científica, a donde está o anda buscando financiamiento, está conectando su investigación específicamente a algo que, que es un contexto mucho más manejable. Pero esa misma investigación luego la convierte en un libro, ¿sí? un libro de divulgación científica, y miren cómo, cómo adapta el discurso. Si algo compartimos con otros bichos, ya eso me parece maravilloso, ¿sí? Eh, como, otras, o sea, como otras bacterias, es que estamos formados por unas mismas moléculas básicas y estos elementos. O sea, yo leo eso, ya lo entendí. Además, si alguien no nos conecta con... Que compartimos con otros bichos. Eh, y luego eso genera una serie de interrogantes, que es el ejercicio que se imagina que puede tener una persona que no sepa de esto. ¿Cómo ingresan esos componentes en los organismos vivos? ¿De dónde salen? ¿Qué relación? Me va generando una serie de preguntas ¿Ya? que llaman preguntas retóricas para generar cierta reflexión. Y luego termina diciendo, de una vez por todas, los lectores descubrirán si los hongos se ríen. Está humanizando. Está convirtiendo el hongo que él está estudiando en un personaje. Es decir, que ahí está generando una imagen que conecta y esta es parte de las estrategias narrativas, si sí, Frankenstein, una hermana bacteria, ¿sí? Es decir, Frankenstein se está conectando como un símbolo narrativo que la gente conoce y se los suelo curar que es parte de lo que yo veo que ha sido como su, su preocupación en los últimos años. Yo no sé si había alguna gente aquí y dice, Ay, no, pero si ese señor es una mala gente. Yo no sé si mala gente no, pero me encanta ponerlo como ejemplo porque uno puede rastrear su trabajo científico duro y la adaptación de su discurso. Esta persona luego, ese resumen es el resumen de este libro de divulgación muy bonito que se llama Planta, Bacterias, Hombos. Pero luego sacan una segunda edición y miren el título. Decidió hacerlo más sexy. Decidió hacer un guiño un a una película que es el cocinero, el ladrón, su mujer y su amante y eh, generaron ese título. Entonces, ¿Qué hace un científico? Tiene que, además de dedicar muchas horas a, a su trabajo, ver películas, conectarse, sentarse en una, en una esquina y mirar a su contexto. Es decir, empezar a generar una sensibilidad en el contexto que además de escribir bien, les va a permitir ser sensible ante lo que comenta. Esta segunda edición cambia y pone las preguntas de primera e incluso pone, y hasta el señor de los anillos bacterianos. Es decir, ya está en nivel avanzado. Muy interesante este, esta persona. Ahora es para ver si nos da tiempo de otros ejemplos. Sí. Sí, ¿no? Sí, fui 33. Este es otro ejemplo que trabajamos en el encuentro de astrofísicos. Estaba ya Adriana cuando... eso me acuerdo. Eh, estaba el caso que creo que, que ahora... Es ya noticia nuevamente del telescopio espacial que en el año 2018 generó una discusión en el Congreso estadounidense porque eh, eso fuera era muy caro han pasado muchos años, ¿eso qué significa para la sociedad? Bueno, y algunos este, astrofísicos decidieron como defender eso y hacerlo visible. Esa era parte del reto porque es importante invertir en esto, ¿sí? Entonces, eh, eh, esto no lo tradujo, perdón. Bueno, eh, el objetivo que se planteó Tiago, que es un eh, investigador brasilero astrofísico, fue explicar a la sociedad en un periódico, porque esto era importante. ¿sí? Eh, Tiago escribe esta columna y eh, él entiendo que él es un, eh, un divulgador, después lo, lo supe y lo sigo en Twitter después de haber dado una serie de orientaciones sobre narrar en, en Twitter, y él lo ha hecho bastante bien. Él tiene una idea, ¿sí? no, no necesitamos ver eso. Él tiene unos párrafos y dice, bueno, yo necesito decir por qué es importante este aparato, eh, qué significa para la ciencia, qué significa para, para mi área. Tiene una idea que se puede rastrear, se le puedo pasar a Reina algunos de los ejemplos. Por eso plantea una estrategia estrategias narrativas claras. Primero, hay un personaje que es Galileo Galileo. Y él dice, yo no me imagino cómo, qué fue lo que pudo haber sentido Galileo cuando miró por primera vez en, ese, en ese, el cielo con su, con su aparato. Y allí ya me está conectado con algo. Ya no es un abstracto, ya, ya no es un asunto es inalcanzable. Hay un personaje en medio, ¿sí? Eh, luego, utiliza metáforas y dice, este telescopio es como estos animalitos que viven con esos ojos muy grandes y que pueden detectar cosas que otros animales no pueden detectar. Entonces, explícaselo a un niño. Sí, explícaselo a un niño porque generalmente la sociedad es muy niña respecto a los temas eh, científicos eh, duros. Genera, digamos, una serie de información um, como antecedente y dice... Es como que si usted estuviera debajo de una piscina e intentara mirar hacia afuera, eso que está ahí, que usted no puede ver bien, eso es como la atmósfera. Es decir, está generando unas estrategias de imagen para acercarse a un público que es el público del periódico, ¿sí? El periódico, el globo. Entonces, mire la magia del primer par. ¿Usted alguna vez se le ha ocurrido mirar por un teléfono? O sea, es una oración que está intentando enganchar a la gente con algo que después que la gente presta atención, él va a aprovechar de meter información de defensa de ese telescopio Bueno, ahí, ahí introduce a Galileo como, como uno de los primeros personajes que usó esto. Ahora, fíjense, usa metáforas, esto que les acabo de decir, eh, relaciona la información con animales, Dice, imagínense que usted está en una piscina adentro y está intentando mirar afuera. Son ejercicios que se hacen conscientes en la medida en que los, los científicos se van formando para el pensamiento narrativo. El artículo original tiene, tiene estas imágenes. Entonces, su texto, si uno eh, quisiera identificar cuáles son los párrafos formales, muy técnicos, porque no vamos a dejar... De, de, de ser precisos en nuestra información. ¿Y cuáles son los párrafos que tienen conexión estratégica con los públicos amplios? Uno puede identificar. Los verdes son los con los que se conecta con el público, y los amarillos son los párrafos formales que va metiendo. Entonces, aquí hay un ejercicio que en algún momento, si hacemos un taller, lo podemos hacer. Yo le tengo una serie de sugerencias que hago ahí, me acuerdo, que era mejorar el, el final, pero bueno, Finalmente, yo los invito a que sigan a este lugar. ¿sí? Héctor Rango va a hablar de las estrellas y dice que en algún lugar de una galaxia de cuyo nombre, no quiero acordarme, ya son niños, ¿sí? Dos estrellas ejecutaron una lanza cósmica sin presentir que sería su último cambio. Eso seguramente, técnicamente, es un momento histórico que pasa algo con las estrellas y tal. Pero él está generando una estrategia narrativa de conexión con el público. Para finalizar, eh, defiendo que los relatos son esenciales. ¿sí? Pues, es necesario seguir form, form, formalizando nuestro pensamiento lógico racional, porque si no hubiera ciencia, y además es maravilloso, pero es necesario dentro de las nuevas eh, exigencias que se les está haciendo a ustedes que empiecen a trabajar en estrategias que les permitan hacer conexión con el pensamiento más Algunos tips para ir finalizando que pueden resumir parte de lo que les digo acá. ¿Qué queremos comunicarle a quién? ¿Sí? Si es a mi par, entonces es un lenguaje técnico. Pero si es para convencer que yo soy muy bueno, lo que decía Viviana, yo no tengo que empezar diciendo que tengo cinco artículos. Porque este es un empresario, yo le tengo que empezar diciendo, mira, cuán buena soy haciendo tal cosa. Entonces, hay que definir qué es lo que yo quiero comunicar aquí y a quién. Porque las intenciones eh, comunicativas me llevan a distintos discursos narrativos. Seleccionar aspectos formales que requieren ser comunicados. Porque no, en la vamos a hacer una fiesta y vamos a olvidarnos de ese conocimiento preciso y técnico que hace falta, pero que lo empiezo... A colar dentro de mi estrategia narrativa. Enlazar aspectos científicos con símbolos cotidianos. Sí, aquello de Frank, aquello de, de, de las imágenes, de los animales. Eso permite una conexión y uno reduce y dice, ah, ya entendí, déjame ver a ver qué está hablando. ¿sí? Pues reduzco la tensión para poder entender. Usar metáforas y analogías, hacer preguntas retóricas que son bellas. A ustedes le decían, ¿eh? cuando pequeño, ah, pero eso quiere decir que si tu amiguito se lanza por el precipicio, ¿tú te vas a lanzar? Es una pregunta retórica, la neta está te usted diga, sí o no, pero sabemos lo que eso significa porque manejamos unos códigos interesantes, ocultos, que no son tan directos. Puse oraciones cortas, creo que lo dijo alguien aquí. Te puse oraciones cortas, sujeto, verbo predicado, punto, ahora viene la otra, porque como tan complejo lo que ustedes eh, trabajan, en lo que empiezan a escribir, el cerebro empieza a darle una idea tras otra, tras otra, y lanzan un párrafo de unas 18 líneas, No lo leen a su tutor, ¿sí? Y bueno, es importante y pobrecito, lo dice que no, ¿no? Pero además, en la, investigación, en la divulgación científica, hagan un guiño a sus padres, ¿sí? Porque también estamos generando información eh, de divulgación, eh, haciendo un enlace con los, con los que conocen lo que nosotros hacemos. Por último, siéntase, siéntanse parte de una historia que vale la pena contar, porque la ciencia ha sido contada por otras, no precisamente por las personas que hacen ciencia, y eso ha generado unas tensiones que yo creo que vale la pena romper, o por lo menos atrevanse a hacer grupos interdisciplinarios en donde artistas, comunicadores eh, científico ingeniero y de otras áreas se planteen ideas, nuevas ideas narrativas. Con esto terminamos. Esto Gracias por la invitación. Muy divertido. Es <risa> ¿Con qué tuvieron feeling en las cosas que Crisabel contó? ¿Es ¿Qué les no llegó ¿Sí? pues, a, a, algo que estamos hablando de esta mañana, eh, bueno, yo como compañero, es eh, que lo mostraron... Eh, o sea, en la en la que nos la, la, vieron, que hicieron, había allá mismo eh, ponieron un equipo, eh, bueno, no sé si serán botones, o cual, sí. o sea, Guarchan, estamos viendo lo que nos ha grabado. Y ellos que han estado allá, me cuentan que, que yo creo que por no a que Sí, yo lo voy a El vídeo aparece, tiene la pared, claro. No sé qué quieren dormir, pero la situación era que estos diablitos aterrizan un poco esas partículas que están como tan cercanas que no están lejanas a nosotros. Somos unos monachitos y unos mequitos que se usan las presentaciones del ser. De alguna manera nos conectan y tratamos de. O sea, eso como de crear un relato que nos permite eh, como más con estas partículas que si no, es, no, las, eh, no las anima a alguna por... De hecho, estas las fotos, no se imagina que si una galaxia, cita, me imagino que es un trabajo técnico, la las la dibuja, las colorea porque la gente necesita tener en su cabeza algo que represente eso, porque nos trae mucho más difícil comprenderlo. Sí, es que eso, eso es, eso es, si presentaciones formales a la ser, Ah, sí. La bueno, sí, el CERN ha sido eh, una de las experiencias que también he seguido. Yo creo que hay gente que sabe y que trabaja bastante formal y seriamente el asunto, porque, porque he visto las iniciativas dentro de, de por esta misma dinámica política. Este, yo lo que quería decir es que no solamente eh, comunicar la ciencia a personas que, eh, fuera de, de nuestra comunidad, sino también comunidades. Es importante utilizar todas esas narrativas que tú decías. Por ejemplo, lo que ustedes dicen que van a ir más plasmada positiva con neurina. Y yo lo vi y me quedé un rato viendo así. Y luego vi <risa> que estaba como con una ropita, ¿verdad? Y otra vez así para tan <risa> <pasar risa> <a> la <risa> las <silla>. <risa> <que uno risa> Claro. La Entonces, es muy <risa> loco porque es un concepto bastante formal que no hay, que qué sé yo. y lo puedes transmitir en una imagen. Y tú lo ves en imagen y te acuerdas de toda la teoría, la cuestión que viene del sol, que oxida, todo eso. Entonces creo que también es muy importante, no solo afuera, sino solo. A mí me parece muy útil una charla que no tiene imagen, porque solo texto es algo que no, no te conecta. ¿sí? Yeah. Y cuando uno no se conecta es muy difícil mantener la atención también hacia, hacia lo que no nos entrenamos para comunicar porque porque desde pequeño lloramos y nos damos con él, y eso parece que pero comunicación es absolutamente normal pero no no nos entrenamos con esos códigos y yo he visto gente muy contenta eh, presentando con un párrafo desde aquí hasta aquí eh, leyendo eso y creyendo se va muy contento porque eh, comunicó al otro es decir yo yo, a mí me parece que es un acto de desprecio a quien recibe la información. Entonces, y esto es un tema que se trabaja, es maravilloso, se crean técnicas, cuando uno dice ¿cómo? ¿Cuál es el reto que tengo para transformar este concepto abstracto en una idea eh, como un gano, eh, Es maravilloso, pero tenemos que entrenar. Para... En la parte, de... no pena, acerca de la jerarquía. Sí. que el hecho de que el, el, el internet este sea, como tan, sea tan poderoso hoy día ha obligado de cierta manera a que la ciencia pues cambie su paradigma ¿sí? no porque en sí misma quiera, a ver, pues, le quisiera haberlo cambiado sino que simplemente tuvimos que adaptarnos a las circunstancias al mar la información, eh, por ejemplo la cuestión de los artículos científicos o sea, yo siento que todavía hay mucho por hacer, o sea, obviamente en el, en el campo de la ciencia y mucho por convencernos aún de que eso es importante. O sea, que sí, nosotros más ah, no es importante, pero que lo hagan otros, yo no, ¿sí? Eso es muy, eso es muy común hoy día, aún en los jóvenes, ¿sí? Y hay que hacer muchas más cosas y cosas como, por ejemplo, la liberación de artículos, CIFAP y otras cosas que han empezado como a demostrar la necesidad que hay en la sociedad de liberar incluso la información científica más técnica ¿sí? Y de cómo nosotros nos conectamos con ese mundo que quiere saber lo que se está haciendo, ya más detalle, y cómo nosotros tratamos de comunicar y demostrar los beneficios que tiene nuestro propio trabajo. Entonces, de cierta manera, o sea, digamos viéndolo desde el punto de vista no como idílico, que la ciencia está cambiando y ahora nosotros estamos comunicando más, estamos... Siento que falta mucho por, por llegar, digamos, a decir que eso es así, pero las mismas circunstancias nos están haciendo dar cuenta de que ese es el único camino para prosperar, para que la sociedad prospere. Sí, el modelo de acceso abierto fue uno, un, un, un gran golpe al modelo tradicional de o sea, la ciencia entre pares ¿no? Y lo que hace unas tres décadas parecía una ciencia ficción, ya empezó a liberarse, e incluso las editoriales eh, que, que, que conformaron monopolios del de discurso científico han tenido que adaptarse a eso. Y cuando el mercado se adapta, ya es una posibilidad de cambio. Ya significa que la presión es muy grande. Y todo que ustedes en este modelo de la, de la comba entra en este nuevo modo 2. No hay nada. Que en la CONGA no se está planteando, que no estén en el modo 2. Eh, en las aulas tradicionales, el modo 1. Porque los cambios culturales son muy lentos, ¿sí? Y sus profesores, la mayoría probablemente, fueron formados en el modo 2. Serán ustedes los que alimenten esa nueva luz Bueno. Entonces, muchas gracias. ¡Sí! Ah, sí. Eh, bueno, nada, primero quería agradecerte por, por esta presentación. Yo, alguien que nació en el modo 1, y <risa> que haga que <risa> una transición de, de posibilidades hacia, hacia una lógica más modo, eh, siempre he sentido que, que, que hay una gran dificultad que tenemos en transmitir lo que, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros aprendemos. Eh, y quería hacer un comentario que también está un poco en relación con la. Con con el panel anterior, es que eh, yo, yo siento que tenemos una inmensa responsabilidad, tanto cuando estamos haciendo ciencia como aquellos que decidamos hacer una formación a través de la ciencia, es en hacernos entender en la sociedad, porque la sociedad tiene que tomar decisiones que deben ser alimentadas con elementos de información pertinentes, robustos, y, y las decisiones que se toman pueden tener un gran impacto en nuestras vidas. El ejemplo super obvio es el cambio climático. Pero también la pandemia nos mostró que, hay, que, que los científicos nos cuesta mucho ganarnos la confianza de la sociedad. Y, y esa es, es una falla terrible. Yo lo vivo día a día. Lo, lo siento como una responsabilidad y a, y a la vez siento que, que no lo no se hace a tiempo. Es un, es un gran reto. La, la y yo... Yo admiro mucho a quien está en el Modo 1 intentando entrar en el Modo 2. Porque el Modo duro 1 duró más de dos siglos. Tras o sea, de sistema de comunicaciones donde hubo unas lógicas, nadie se imaginaba las lógicas que ha generado Internet este, en las películas de ciencia ficción. Imaginaban unos grandes computadores, una cosa así, pero no se imaginaban toda la información. Entonces, Después de formarte así y, y, y te trata de hacer la transición, yo, yo lo admiro. Porque yo, por ejemplo, soy sustentida, sustentida. Yo, yo Mi modelo es lineal. Yo, yo leo y después voy al otro párrafo y voy al otro párrafo. No, no tengo esta idea eh, multitasking y multidiscursiva. Pero ahora sí estoy feliz leyendo en el formato eh, digital. Eso ha sido un gran paso. Y eso es un gran paso y siento que eh, ecológicamente es un gran paso. Entonces, eh, a nosotros nos corresponde ir allí un poquito más dentro de la transición, pero generar experiencias como la compra, donde el marco es modo 2, pero no hay nada que no esté haciendo la como que no sea modo 2. Implica eh, el, nuevas generaciones que así les va a ser muchísimo más natural. Falta algo. Falta formalizar la, la, las estrategias, el entrenamiento, en la comunicación. O sea, que en las escuelas de ciencia haya eso. Porque allí creo que hay un bache hay un y yo creo que es una batalla un poco más lenta de ganar, pero hay que hacerlo. Porque para nosotros es una cosa, un adorno, una cosa, buena en el folleto, el folletí, ¿sí? Es mucho más complejo. ¿sí? Hay sí. elementos de urgencia en que, en que, en que ganemos la la confianza de, de la sociedad. Que no quiere decir que no que se obedezcan, quiere decir que asimilen la información que nosotros transmitimos y la usen para tomar decisiones. En, el, en este caso de, no sé, de el contagió de se contagió de y estaba vacunado dos veces. ¿Cómo entiende todo eso? El teorema es. <risa> es un sencillo. <risa> Pero, sí. Exacto, yo, yo, yo necesito dos minutos para explicar a una persona por qué su interpretación qué es nada y es demasiado. Difícil. Tengo que ser más y, y también, okay, yo, eh, la la ciencia como actividad humana no ha sido lo suficientemente transparente tiene tiene hay relaciones de poder detrás complejas sí entonces la gente apunta más al descontento mucho más fácil estar descontento entonces eh, creo que hay que hacer un trabajo también autocrítico eh, qué está pasando es hacerle entender a la gente que estamos respondiendo sobre el, sobre el momento y eso probablemente nos lleve a resultados eh, que no van a ser perfectos pero hay una gran diferencia entre ahorita y el tiempo, que se tardaron todas las otras vacunas. Entonces, ¿cómo hacer para responder en dos minutos algo tan complejo? Yo creo que merece un opción, merece un trabajo con distintas personas, generar iniciativas, porque sí se necesita generar discurso narrativo desde la ciencia misma. Uno de los grandes problemas de la ciencia es que, que la ciencia con de explicación siempre también se transmite la duda. Porque justamente le que no sabemos todo. En cambio con un informativo eh, donde las personas se conectó a la seguridad del mundo. Que sí, que, sí. Es, sí. Es eso es bonito, eso se estudia muchísimo y el, el periodismo científico se no ancló en, en el resultado y no en el proceso. Entonces si el resultado al día siguiente o dentro de dos meses o dentro de tres meses es otro, entonces ya va pero ¿cómo? Eh, eso ha sido estudiado incluso Aquí hubo una iniciativa de divulgación científica hace como unos 30 años con Chris B. fox Me acuerdo que entrenaron a, a, a periodistas, los pusieron a conversar con científicos y prácticamente todo el entrenamiento se venía abajo porque el periodista buscaba el resultado, le costaba entender el proceso. Y parte del bache es que no se comunica la duda como parte esencial de la ciencia. ¿sí? Entonces... Bonito, bonito como para hacer una maestría de Comunicación de la Ciencia, ¿no? que creo que la tiene en el Nacional, ¿no? Creo, o las Averianas, creo que son las Averianas. Bueno. bueno, muchas gracias, Bebe.